¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, ¡excelente papá! Espero que te vaya súper bien, al lado de tus seres queridos, que es lo más importante en estas fechas. Y bueno, como viste en la descripción del video, hoy te traigo la nueva actualización de Whatsapp estilo iPhone en Android. Y si vienes del futuro, no te preocupes, en caso se actualice la versión de Whatsapp Plus, te actualizaré el enlace que te dejo en el primer comentario. Neta me lo y si es la primera vez que ves uno de mis videos, soy tu amigo José Matsu, pero vamos directo a lo que nos compete, porque sé que tu tiempo es oro, así que comenzamos. Sí, señor. Ah, pero algo muy muy importante, es que quiero que mires el video completo, porque leo algunos comentarios de usuarios que no pueden instalarlo correctamente, o perdieron sus chats o sus stickers, y se desesperan sin saber qué es lo que está pasando.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 Ah, pero tú me dirás, ¿cómo creo una copia en mi dispositivo y no en Google Drive? Si estás usando otra versión del WhatsApp for WhatsApp o WhatsApp Plus, automáticamente se creará una copia de seguridad en tu mismo dispositivo, pero si lo que tienes es el WhatsApp normal, lo primero obviamente es entrar a ajustes de WhatsApp, luego vamos a escoger la opción de chats, aquí vamos a encontrar la opción copia de seguridad. Pero antes de guardar, tenemos que bajar la opción ajustes de Google Drive. Y en Google Drive vamos a marcar la opción que diga nunca. Porque si escogemos otra opción, se va a guardar en el Drive. Al poner nunca, ya podemos guardar una copia y hacer que esta se guarde en nuestro dispositivo. Una vez que ya creamos la copia de seguridad, ya podemos desinstalar WhatsApp. Sin miedo nomás, desinstala sin vergüenza, así como WhatsApp no tiene vergüenza de vender tus chats y tus historias a la rosa de Guadalupe. ¿Y ahora qué procede? Pues te voy a dejar en la descripción del video todos los temas del WhatsApp estilo iPhone, WhatsApp estilo oscuro y otros temas suculentos de WhatsApp que ahora te voy a enseñar cómo instalar correctamente ya que tú sabes que siempre vengo creando temas para ti. Y si quieres más temas, déjame un batisabrosito, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber que te agradan mis temas y crear más temas personalizados. Y el link de la descarga del WhatsApp estilo iPhone, te lo dejo en el primer comentario. Una vez que descargamos el archivo de WhatsApp for What, si es la primera vez que descargas una APK, tendremos que darle permiso al Google Chrome. Ahora vamos a APK o a descargas según tu dispositivo y seguimos los pasos comunes de instalación y ya tendremos tu nueva versión de WhatsApp estilo iPhone, solo le damos a la opción de instalar y seguimos los pasos comunes que nos pide el WhatsApp normal, una vez que se termina de analizar la aplicación porque es segura, ya podemos abrirla y vamos a empezar a dar los permisos respectivos, vamos a aceptar y vamos a permitir que WhatsApp acceda a nuestro móvil, también va a encontrar nuestra copia de seguridad a lo cual le vamos a dar restaurar. Y una vez que terminamos la instalación, ya podemos iniciar la configuración de nuestro WhatsApp estilo iPhone blanco o iPhone oscuro. Y además es anti -bank. Bueno, vamos a la opción de ajustes, luego vamos a WhatsApp Mods y vemos que es la versión 8.71. Y ahora vamos a empezar a darle forma de WhatsApp estilo iPhone. Lo primero que hay que hacer es que si quieres los emoticones estilo iOS,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 También hay muchos otros estilos, ya depende de tus gustos. ¿Y cómo le pongo la apariencia estilo iPhone? Tranquila, chinita. Vamos al enlace que te dejo en la descripción del video y vamos a descargar los estilos blanco y negro. Lo descargamos como cuando descargamos el WhatsApp For What. Y luego entramos nuevamente a WhatsApp y vamos primero a For What Mods. Luego vamos a Tema y en Tema escogemos la opción que dice Cargar Tema. Y ahora vamos a la carpeta Download.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 Y además, no olvides que este WhatsApp también te permite descargar las historias de quien tú quieras. Solo tienes que hacer clic en la flechita de abajo y listo, ya está guardado en tu celular. Y ahora sí, para que veas los sabrositos que son los temas que tengo para ti, te voy a dejar una muestra de estos temas. Y como sé que eres una persona romanticona, así como yo, aunque no me haga caso, <ríe> te he creado unos temas para el día del amor y la amistad, para que lo goces con sabrosura. Y mientras tanto, te recuerdo que te suscribas a mi canal y tócame la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Asimismo también puedes encontrarme en mis redes sociales, en TikTok como Josematsu, donde siempre estoy poniendo contenido relacionado a seguridad informática. Y también en Instagram, donde pongo algunos consejos. Y aprovecho para agradecer a SebasTV, quien me ha colaborado con unos temas personalizados estilo Aesthetic. Pueden visitar su canal, ahí los dejo en la descripción del video también. Ah, y otra cosa que también les quiero comentar es que tengo un canal de Telegram en el que no solamente estoy compartiendo mis videos de YouTube ni mis trucos o tutoriales que tengo en TikTok, sino que también estoy compartiendo temas exclusivos para su Telegram, de paso que hay muy buena información y pueden hacer amistades ya que somos un grupo que sigue y sigue creciendo, no está de más que te unas a la familia de este canal.